Bienvenidos a la a la gran familia armoniosa. Este es Teacher Tuvo volumen, todavía nos escucha, ahora estamos todos en silencio. Bienvenidos a nuestra práctica de Chikung. Vamos a hacer abrir y cerrar Kaijela Chi. El profesor que vamos a tener es. Vamos a mantener la posición sentada o de pie, espalda erguida, cuerpo centrado y hacia arriba. Miramos directo al frente. No pestañamos. No movemos los ojos. Miramos a través de todo enfrente de nosotros a un punto vacío en el horizonte. Despacio y uniformemente traemos la vista hacia el interior. Cerramos los ojos con una sonrisa en la cara. el interior de todo el cuerpo todo el cuerpo se transforma en chi se transforma en chi se transforma en chi se expande al exterior y se transforma en chi, vacío, La piel, músculos, huesos, órganos internos, todo se transforma en chi, vacío, la cabeza, cuello, pecho, abdomen, piernas, brazos y manos, todo el cuerpo se relaja, Iluminamos el interior de todo el cuerpo. Desde la profundidad del interior. Se expande hacia afuera, transformándose en chi vacío. Nosotros estamos en el Chi. El Chi está en nosotros. La cabeza se funde con el cielo. La cabeza se funde con el cielo. Los pies se fusionan con la tierra, los pies se fusionan en el interior de la tierra, el cuerpo se relaja. La mente se expande, nos mantenemos respetuosos y serenos. La mente se aclara La apariencia es humilde Sin pensar La mente se expande hacia afuera, hacia el universo. Sentimos que nuestra mente pura y el universo son uno. iluminando profundamente el interior. Todo el cuerpo se armoniza con el chi. Nosotros estamos en el chi. El Chi está en nosotros. Todo el cuerpo se transforma en Chi. Se funde en el campo de Chi. Sentimos nuestro campo de chi. Nuestros chi se funden juntos, formando una completud, una totalidad, Hong Yuan. corazón a corazón, mente a mente. Nuestra información está unificada. La mente se expande hacia el exterior continuamente, fundiéndose continuamente en el universo. Sentimos cómo la mente pura y el universo ahora son uno. Reun Reunimos desde el universo el Chi hacia nuestro campo de Chi. Reunimos Chi desde nuestro campo de Chi. Nuestro campo de Chi es muy eficaz y es capaz de sanar todas las enfermedades. iluminando profundamente el interior y desde lo profundo del interior todo transformándose en chi vacío elevamos las manos palmas enfrentadas sostenemos una bola de chi enfrente al cuerpo Vamos a practicar la chi ge, abrir y cerrar. Sentimos el campo de chi entre nuestras manos. En el espacio entre las manos. Abrimos. Cerramos. Sentimos nuestro campo de chi. El campo de chi está todo alrededor del mundo. Sentimos cómo nuestra mente pura y el universo se unifican. Sentimos el universo. cerrar reunimos Chi al campo de Chi reunimos Chi a nuestro cuerpo el Chi es abundante Abrir. abrimos la mente está en el exterior se funde en el campo de chi se funde se funde con el universo cerrar Eres el centro del cuerpo de Chi, del campo de Chi y del universo. Reunimos el Chi desde todas direcciones hacia el interior. Tu cuerpo está lleno de Chi. Todos nuestros cuerpos se transforman en Chi. Mantente en estado de Chi. Somos Chi. Eres Chi. El Chi es abundante. El Chi y la sangre fluyen bien. Todas las enfermedades desaparecen. Desaparecen. Todas las funciones mejoran. Abrir. que tu mente y el universo son uno Reunimos Chi. Reúne Chi hacia ti. El Chi es abundante. Todos los proble problemas son limpiados, están limpios. El cuerpo está muy saludable y fuerte, bello. Sentimos nuestro campo de Chi, corazón a corazón, mente a mente. Nosotros somos el campo de Chi. Sentimos el universo, el inmenso vacío lleno de chi. Cerramos. Todo el cuerpo se transforma en Chi. Nuestro campo de Chi es muy eficaz y puede transformar cualquier enfermedad. Todas. Siente profundamente tu interior. Nuestra mente pura y el universo son uno el universo es muy claro, muy claro, nuestra mente es muy clara, cerrar, Reunimos Chi en el interior de nuestro cuerpo. Reunimos Chi en el Tan Inferior. El Tan Tien Inferior es el centro del campo de Chi, de nuestro cuerpo de Chi. Sentimos profundamente el interior, reuniendo el Chi en el Tan Inferior. El Chi es abundante. Abrimos. Vamos, abrimos. iluminamos todo el cuerpo iluminamos todo el interior del cuerpo desde lo profundo del interior reunimos chi hacia nosotros Necesitas, en la parte que necesitas reúne el chi, el chi es abundante, chi y sangre fluyen bien, desaparecen todas las enfermedades, desaparecen las enfermedades, todas las funciones son, están mejor. Nos relajamos. Nuestra mente se relaja. La mente es muy clara. Abrimos. cerramos abrimos Abrimos. <risa> Sentimos el universo. Nosotros somos uno. Sí. Cerramos. observamos nuestro estado de Chi. Todo el cuerpo transformándose en Chi. Y reunimos Chi profundamente en el interior. Vacío con con tan tan Juan Juan Juan ju. vacío más no vacío abrimos Cerramos. El chi es abundante. Todas las enfermedades desaparecen. Todas las funciones mejoran. Está lleno de Julio chi. chi. Está lleno de Chi. Abrimos, cerramos. Nos expandimos, hasta fusionarnos con el universo inmenso. vacío es enorme está lleno de junio en chi y el junio en chi es muy claro Un yuan chi es poderoso. Cerramos, reunimos el chi en el centro. Tú eres el centro. Tú eres el centro del campo de Chi del universo, reúne el Chi en tu interior, el Chi es abundante, reúne el Chi en tu tantien inferior, profundamente en tu interior, abrimos El chi es abundante, el chi fluye bien, las enfermedades desaparecen, las funciones mejoran, Abrimos. Cerramos. está muy clara sentimos nuestra conciencia la conciencia está muy clara observa profundamente el interior y todo el cuerpo se transforma en Chi la conciencia es muy clara el Chi y la mente se mantienen en un estado estable Abrimos. Sentimos nuestro campo de chi. Sentimos el universo. Corazón a corazón, mente a mente. Nosotros somos uno. Cerramos. Reunimos Chi en el centro. Desde todas las direcciones. El chi es abundante. Todos los problemas están limpios, han sido limpiados. El cuerpo está saludable, fuerte y bello, lleno de vitalidad. Tú estás en estado Jaola, perfecto, completamente saludable, mejorando cada vez. Jaola. Abrimos. cerramos interior del cuerpo, abrimos, cerramos, se transforma, se transforma se transforma todos los problemas se transforman el chi cambiando el chi transformando todos los problemas limpiando limpiando, como nuestra mente pura y el universo son uno siente que el universo y la mente están muy claros cerramos reunimos chi suavemente hacia el centro desde el campo de Chi y desde el universo. El Chi es abundante. Abrimos. cerramos Abrimos. Cerramos. cerramos la mente está muy clara cuerpo transformándose en chi transformándose en chi vacío vacío más no vacío nosotros somos chi nos abrimos La mente está muy clara. El universo está muy claro. Cerramos. Reunimos Chi en el centro del Tantien inferior. Y el chi es abundante. Todas las células están llenas de vitalidad y de chi. Todo el cuerpo está lleno de chi. fundimos en el campo de chile en el universo cerramos Chi desde todas las direcciones Reunimos Chi hacia el centro Tú eres el centro Reúne Chi hacia ti Es de chi. Todo el cuerpo se hace una unidad con el Chi. abrimos cerramos Cerramos, abrimos, cerramos. cerramos, abrimos cerramos que tu mente y el universo son uno nosotros somos uno somos uno cerramos reunimos chi al tantien inferior reúne chi hacia tu cuerpo de chi todo el cuerpo es transformándose en chi El chi es abundante, chi y sangre fluyen bien, desaparecen las enfermedades, las funciones mejoran. Iluminando Observamos todo el cuerpo de Chi Ahora elevamos las manos Y elevamos el Chi Por encima de la cabeza Despacio, elevamos el chi por encima de la cabeza, invertemos el chi a través de todo el cuerpo, todo el cuerpo está lleno de chi, de vitalidad. Todo el cuerpo se transforma en chi. Relajamos hombros y bajamos codos vertiendo el chi a través de todo el cuerpo traemos el chi a, a través a través de la cara, pasamos la cara cuello pecho abdomen Reunimos Chi en el Tantien Inferior. Cubrimos Tu Chi con las palmas. Reuniendo el Chi desde todas las direcciones hacia el Tantien Inferior, el Chi es abundante. El Chi es abundante. El chi es abundante. Chi, y sangre fluyen bien. Todas las enfermedades desaparecen. Desaparecen todas las enfermedades. Todas las funciones mejoran. El cuerpo es muy saludable, bello, fuerte y lleno de vitalidad. Mantenemos la mente y el chi estable. Mantén tu mente en el estado haol, salud perfecta. Enviamos buena información a la familia. a nuestros amigos a cada persona nosotros estamos en estado HALA ja Voy a decir uno y dos, y todos decimos jaula tres veces. Jaula. Jaula. Jaula. Jaula. Jaula. Jaula. Separamos las manos a los lados con una sonrisa gracias a todos